de la infancia, del Eso modelaje, sí. del trabajo, de, de todo. todo. Ellas me han acompañado durante cosas eh, importantes, importantes, chéveres y no bonitas. Chéveres. Otras no tanto. Nos hemos apoyado la una con la otra y hoy en día nuestra amistad. Es y por grande. eso se fortaleció ¿Eh? Tenía que traerlas acá e Incluso ustedes nos habían puesto en el Instagram De todas, nos habían puesto En los comentarios de, nuestro, de mi canal de YouTube Y bueno, aquí las traje A Julie. ¡Hola! ¡Celebré! Estoy feliz de estar en este canal y compartiendo un video con Loli. Y con Andre Buitrago. Yo no soy tan feliz. <risa> <risa> no sí a ella no le importa. Ella vino aquí obligada. <risa> Mentiras también. Se me bueno, quiero que cada una se presente. Cuenten en qué anda si ahorita. Se ¿Cómo se hace presente? ¿Como en el colegio? En soy en el el colegio Hola, como la hago Andrea Buitrago, médico, no sé qué. Tengo no sé cuántos años. Hoy en día... Bueno, los años no los como en en No, bueno, siempre no <risa> <no, no> <risa> los No, bueno, bueno, soy Julieta <risa> Piñeres, ¿eh? Soy amiga de Loli hace uh! mucho tiempo. Uh! Eh, nada, trabajo en noticiero noticiero, el... tengo una hija, tengo un perro y un marido y básicamente pues en eso se me va todo. ¿Cómo ser? se llama tu hija Mi hija se llama Olivia, mi perro se llama Lupe y Pancho mi marido se llama Mauricio, en ese orden. De Mentira. <risa> no, no, no. Aquí pueden ver imágenes de nosotras en nuestro pasado, eh, cada una con un Lujo. Diferente. Esto, estas son fotos cuando eh, ninguna de ellas era Ay, madre, no cuando yo estaba soltera Sí, sea estábamos mejor, cuando estábamos un poco mejor ¿Qué? y bueno, todas maneras uno nunca sabe por qué se pone lo que se pone antes, o sea, uno siempre esas noticias qué me puse eso en ese momento se es usaba. Sí, exacto. Sea, todo es una explicación. Ojalá ya suelte por una foto que tú tenías como una cosa de rayas y yo un patalón de rayas negras. Es con es de nada. Es Aquí las, las estamos mostrando en este momento. Lo peor no, es, es que salimos como bien vestidos, ¿se acuerda? Sí, en una proyecta. Por pero, pero porque salera. era la tendencia de ese momento. En aquella época estaba de moda. Ahorita ese sí, pantalón mi no, abate ni abate Bueno, presenta no, no, Ah, bueno pues, Yo soy Andrea Buitrago Soy modelo Tengo una marca de ropa eh, Tengo una hija Un marido ¿Cómo se llama? Mi hija se llama Mal eh, ah, Mi esposa no, no, no. se llama Hassan Y las dos oh, decidieron sí. tener bebé sin mí Las dos decidieron quedar en embarazo. Agradecen. Juntas No me avisaron nada Yo todavía no estaba casada Entonces todavía obviamente no me iban a casar no iba ahí Bueno, hoy las traje porque vamos a hacer un challenge muy divertido Que se llama Lo beso ¿Me caso o lo mato? Aquí en esta bolsita del mi de baño hay diferentes nombres de personas, cada una va a escogerse Dios. tres papelitos a a ver, van a abrir los nombres y o sea, no ustedes van conocido. a decir si se quieren casar con esa persona, si lo quieren besar o lo quieren matar, persona que no lo pueden ver, que lo odian. ¿Tú también? No, yo ya yo, yo. Tres papeles cada una. Esto es un ejercicio para que ustedes puedan conocer la, la personalidad buena. de cada una de ellas. Porque yo sé que muchas, muchos de ustedes quieren conocerlas bien, como son ellas, Muy pero pues no las conocen bien. ¿no? ¿Pero uno puede hacer cambios? Y... Solo hay una oportunidad para cambiar de nombre, ¿ok? Entonces... ¿Ya puedo abrir? Yo ya estoy abriendo los míos, como. Uy, está buenísimo. Empecemos de aquí para allá. Bueno, el primer nombre es la persona que ustedes escogen para casarse. Yo sé que ya están casadas, pero... Y bueno, está bien, Exacto, estamos bueno, jugando. Sí, sí, sí, estamos sí, jugando. Está bien, Oigan... no se va a casar conmigo, eso sí es. ¿En qué momento uno puede hacer el cambio? ¿Quieres cambiar desde ya? Sí, porque es que es un persona ¿De la vida normal? Falleció, entonces... Ah, no, entonces es otra persona. Sí, puedo, con... a ¿Te vas a cambiar algo? Pues yo aprovechando mi. Pues, pues voy a cambiar una. A <risas> ver me salieron un pesado Bueno, un pesado. Escojan ya mismo. Listo, entonces con cuál empezamos. ¿Tú también hiciste cambio? Sí. Listo, vamos pues, arranquemos. Empezamos con cuál. ¿Con quién te casas? Yo me caso mm, con Carlos Pires. ¡Ah! Sí. ah Más. Un poco incestuoso, porque Carlos Vive fue novia de una tía mía durante ocho años y es casi como familiar mío. Es un poco incestuoso, pero bueno, con el... Carlos, si estás viendo, Julieta se casaría contigo. Sí. La vida, cuidado. No, ver, te, te, te, te. te toca. Ya más, tú que eres costeña, perfecto. De las tres personas que me salieron acá, me casaría con Daniel Samper. ¿Qué? ¿Eh? ¿No? ¿Eh? ¡No! ¿Ah? las otras dos personas, no con esas personas, entonces bueno, pues Efe. escojo a Daniel Zaper, es un periodista, guapo, guapísimo, no, pues no es el más guapo, pero tengo que decir que lo admiro, es un buen sí, periodista, hoy en día tiene su canal de YouTube, que es o sea, más. Que son colegas. Le voy, a, le voy a escribir algún día y le voy a decir que hagamos algún día un videíto. Entonces, mi amor, me casaría contigo, Daniel. Además que él me sacó vez en sojo de portada y fue súper querida. ¡Ah, de agradecimiento! Ajá. Gracias, Daniel Samper. Me, ca me caso contigo. Bien. Amigo. yo me, Es que a mí me salieron pesados, ¿no? Pero yo me casaría con Juan Valdez. ¡Eh! ¡No! Obvio, en el matrimonio no solamente amor, sino también estabilidad, o sea, eso me daría estabilidad <ríe> mucho. ¿Y con Conchita? Sí, con ¿Sí? el ¿Sí? Para seguir hacer como una granja con los niños. granja Claro. con claro. o sea, Tú claro. recogerías los claro. granos de café. Claro. ¿Okay. No. Pues, no sé, pero me parece que como que para el matrimonio, mamá, Porque <risa> no está bien, ¿no? Hasan, <risa> baila. Baila. Bueno, el siguiente. Este nombre es ¿A quién besarías? Voy yo, me toca. Yo voy a besar a Gabriel García Márquez. Oh, <risa> es, pero no no Sí, como para un besito, así como, sí. así como tú dirías. Sí, si lo tuvieras, existía, o sea, si estuviera acá, pues le haría un besito de ¡mua! Y ya, pero nada más. Bueno, no quiero que piensen que soy Lady porque no lo soy, amo a mi marido con todo mi corazón. Y están bien por las que quieran ser, también. Sí, sí, sí. Yo nada. tuve la oportunidad de conocer a este personaje en RCN porque me tocó entrevistarle. Me parece un personaje muy chistoso. Muy bonito, tiene un corazón la... muy bonito, en verdad. Y es la tigresa del oriente. <risa> me cayó ¿Me la masa en la boca o no? dónde. En el, el cachete, cachete, pues se vale eso también. Es un cachete. Sí, me cayó muy bien. Baila espectacular. Sus canciones increíbles. Nunca pasan de moda. La señora sigue bailando es en raro. todos los países. <risa> pues sale Porque un club de fans, más bien. Sí. O sea, Yo a hago... tigresa del norte, Colombia. Del oriente. Ah, del oriente. <risa> <risa> <risa> Esto es para mi tigresita. <risa> Yo la hubiera matado. Bueno, entonces pues es como a mí quedó como raro. <risa> Yo le daría un beso a Mickey Mouse. <risa> oh, ya. Yo lo amo, sí. ama mi hija, también lo ama, entonces yo también lo amo por él. me gusta como todo de Mickey Mouse Sí, ¿qué además, te gusta? Así la... que sobre... <risa> No, pero Mickey Mouse no. es bacán, además tiene sí. diversidad de amigos, tiene un pato de amigos, o sea, tiene como no, es súper no, buena, es super buena Bueno, Mickey Mouse Siguiente, esta persona es sería figurado, capaz ¿no? de cometer un crimen por esta persona O sea, el sentido de jurado, ¿no? Porque sí. después... Tres modelos están amenazando por el canal Muerte. de YouTube Bueno, yo voy a matar a Adam Sandler O sea, me un pesado, de sí, verdad O sea, es un humor que de pronto un ratico todo viene o sea, Pero después es como súper pesado Entonces ni quiero dar besos, es? ni me quiero casar con él Ni quiero nada, toco... Sí. Eliminated Muerto Uy Yo aquí voy a eliminar a una persona con... No, sí. mentira, en verdad me cae bien. Es una persona que tiene una trayectoria en el, en el mundo de la música muy buena, muy popular, pero no me gusta mucho su estilo, entonces aquí tendría que matar a Marvel. Muy mal. A ah, mí me gusta mucho Marvel. ¿Sí? Muy mal. Sí, no, pero es que no sabía a quién más escoges. En verdad, no te quiero matar. Ay, ah, Isabel. No <risa> <o> sea, <risa> Sí, pero es que yo Que me caso con Marvel Mar total. ¡Ay, no! Me siento mal. Quiero cambiar. Marvel, en verdad, me caes muy. Esperen, voy a hacer el cambio. ¡No! Sí, qué sí. En verdad, no quiero matar a Marvel. Marvel, perdón, en verdad, todo. Bien. André. Cuando vi el papel no lo tuve que empezar tres veces. André. Pues sí. Yo quiero matar. Ahora se ¡Oh! ¡Uy! No puedo más con él, no puedo más ni con su ideal, no puedo más con su politequería, no puedo más con el daño que está haciendo, no puedo más con él, así que... Aquí estamos. No, Señor, por favor, gente. hay nietos, todo eso, ahí podemos hacer más <risa> cosas, ya va. Segundo round. Por, por favor, cambie, Traten Entonces, de no cambiar. Exacto, nadie cambia. Nadie. Ah, yo tengo la oportunidad de cambiar porque ahorita no cambio. Tres, Listo. Ok. Es que bien. lo había devuelto algo mejor. Dos. Tres. Voy a cambiar. Yo tengo que cambiar uno. No, solo sí, se puede no. una vez. No. Sí. Andre. Sí, todos me caen bien. ¡Qué amo! Bueno, vamos a empezar al contrario. Uy, no, acabé sí me va a dar dulzura. Vamos a empezar por ¿a quién besaría? <risa> bueno, yo besaría a Carlos. La amo. Con pasión fue una de las que José sea, Ángel de Victoria Secret porque quería terminar su carrera. ¿A quién besaría yo? Yo besaría a Nairo Quintana. No. Nairito es no. un teso. Yo Es divino. Bueno, está casado Sí, sí. Nairo. Bueno, hoy en día yo soy fan número uno de los ciclistas. A mi marido le encanta el tema de las bicicletas. Y bien? está súper metido en esa onda. Y estoy muy orgullosa de Nairo. Gracias por sacar la cara por tu país. Te ¡Ay! besaría. Acá te besamos las tres. Te Mua. besaría en esa boca. Mua. De, de, de. Yo de, de voy a besar a para besos solamente. Es esa gente que es tan talentosa que empalaga un poco. Sí, total. Porque el tipo canta, el tipo baila, el tipo actúa, en Raspea, todo es fantástico. ONGs, ONGs. Entonces me encanta y le daría mucho, no uno, sino muchos besos Entonces, a Will sí. Vamos a seguir por el lado bueno y es ¿con quién te casarías? Yo me voy a casar con Balcao García. ¡Ay! Falcao, no lo había, no lo había conocido. Eh, a su esposa. Demasiado. lindo. Bueno, qué persona tan linda, tan buena. Yo creo que si en el mundo existiera más gente como Falcao y su familia, el mundo es el también es súper talentado. es divina, ¿no? pero como va a casar con Falcao, no puedo hablar. Ah, Entonces, ah. Solo para decirles que Falcao primero es guapísimo. Y dos, es muy buena onda. Así Ay que, no, y súper talentoso. Por los siglos de los siglos, Falcao. Américo. Es demasiado. Sí. Mm. Está muy difícil. ¿Quién? Uy, no, total. Esto Pero bebé. Si quieres, digo yo. Y vas a dale, dale. Yo me casaría con Jimmy Fallon. Lo amo. Uh, yeah, bueno. me o sea, es lo más divertido del universo. Y creo que el matrimonio es clave. Sí. Entonces, es por eso me Sería un éxito, ese sí. matrimonio. ¿no? Te morirías de la vida. Pues risa ya sabes, todo. acá no sé qué. Si sí. quieres tener una esposa en Colombia, mí no, nunca sabes. No, nunca sabes, sí. Una Jimmy Fallon nos gusta. Yo sí estoy en graves problemas, porque los dos me gustan. Pues es que a los me va a tocar matarlo, creo. Sí. El otro me va a tocar, pero no quiero matarlo. Pues, sí. Bueno, acá no puedo hacer nada más. Me toca casarme con Justin Bieber. O sea, obvio. Lo amo. Si no, te sufrirías un poco. De con los celos, mm -hmm. ¿o qué? La rumba, sí, la, las, viejas. las viejas. Pero Encima fila. Ser un matrimonio duro. duro. Duro. Seré un matrimonio muy duro. Pero bueno, me casaría con él si fuera un niño. ¿Qué? ¿A quién matarías? Bueno, quiero decir que soy fan de Plaza Sésamo. De hecho, lo sigo. Que ahora tiene personajes nuevos con la inclusión. Tiene una niña autista, todo eso me gusta. <risa> Pero el mundo da igual si tiene a Elmo o no tiene a Elmo. No, o sea, no Elmo puede desaparecer. No. Yo amo pero están otros dos. Está Beto, está la rana René, está Miss Piggy, está Big Bird, está Julia ahora. Y tan, o sea, Elmo puede desaparecer y nada le hago. Digamos, voy a matar difícil? a Elmo y su voz ensordecedora que se repiten los juguetes con pilas sin parar. Ahí lo va a matar. Usted a no mi juguete de Elmo no para de hablar. <risa> ¡Hola, amigos! <risa> Bye, bye, Pues baby. que tú eres muy de buenas que te salen títeres. Ay, me va a tocar matar al pibe, vaya va a matar el país, o sea. No, yo no lo quiero matar porque me cae muy bien y lo admiro. Y o sea, es... si es feo, te parece el pibe que ni no, te parece, no parece... Te parece un... No, un beso. No, no, lo amo. ¿te parece inmundo al pibe? No, para nada, en verdad, lo admiro mucho. Digo ustedes no me dejaron cambiar de madre. Obvio hombre. sí, porque si no, no hubieras dado eso, te hubieras casado con él. No, acá no se vale entonces, yo porque yo adoro al pibe, me parece lo máximo. Y es más, lo conocido. Me da pena hacer el juego, tienes que, que matarlo. Pero no lo quiero matar, te ven. Te mato por el juego, pero I love you, pibe A mí se me van a matar. <ríe> Shakira. Pero es porque... ¿Eh? <ríe> Dios mío, el pibe Shakira me mataron a mi más ronda. Primero, pues yo no soy tan seguidora de su música. Me salieron tres personajes que yo me gustan más los dos anteriores que Shakira, en verdad, no una contra Shakira. Pero no, pues, como yo que sí no me casaría. Ni le daría besos a Shakira. Pero. pero entonces como era esa tercera opción. No pasa nada con Shakira, sigan escuchando a Shakira, nada más. Bueno, este ha sido nuestro challenge ¿Recuerdas? Ya saben que eso era juego Era juego no, no. todo Si, si matamos no a un par a de personas si matamos a parte de personas que ustedes aman, pues ya saben que es el juego. Pero bueno, aquí contamos verdades. Ya pudieron conocer un poquito más la personalidad de Juliette. Que algunos se sí la conocen. Andrea. Antes de irnos, yo quiero que cada una le dé un tip a esas niñas que quieren ser modelos porque también me lo han pedido muchísimo en redes sociales de ustedes dos. Entonces, empiezo yo porque yo sé que... Vamos a ver más. Una vale, cosa vale. cada vale. uno. Entonces, creo... Que lo esencial, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad es ser tú mismo. O sea, suena de cajón, suena cliché y todo lo que sea, pero en verdad, no dejarse influenciar por nada, uno estar como convencido de lo que es y no copiar. Eh, no, no. Sí, ser original, pero digamos que no dejarse influenciar por el mundo externo, que es lo más difícil para mí en el mundo del modelaje. Si tú tienes una personalidad débil... Es mi eh, bueno, yo voy para que no se afecten por el no. no a a mí nadie le gusta que le diga no. O sea, el no es como una cosa horrible para todo el mundo. Pero en el modelaje te dice no todo el día. No estás linda, no funcionas, no te paras bien, no caminas bien, no, no sé qué. El no no es nada. El no simplemente es una cosa que hay que seguir trabajando, usando y hay que caminarle muy duro al modelaje. Nosotros sea, llevamos muchos años antes de que la gente ni siquiera supiera ni en la primera letra de nuestro nombre. Entonces, es nada y claro. además él no construye sí, sí. y mucha gente no sabe es que después de cada feria de moda lloramos ¿Eh? lloramos o bueno yo, yo lloro yo lloro, Yo no lloro, yo como. Yo como. Sí. Yo. yo como hamburguesa. Pero no porque no pasa hambre, no porque no hay tiempo. Literalmente a veces no hay tiempo. Entonces nos reunimos y. Bueno, a las veces sí y... hacemos dietitas, tampoco. Sí, bueno, pues tampoco. Pero tampoco. al final nos reunimos, cada uno pide una hamburguesa, papas malteadas. Eh, sí. sí en sí, el sí. mismo lugar, de ahí no hubiera <risa> Bueno, la estamos con toda mi anche. Tenemos sorpresas ay, más adelante. ¡Ay! Con... sí! que todavía no podemos decir mucho, pero les va a gustar falta muchísimo, una. falta una. Vamos a hacer algo muy chévere, que sé que qué les va correcto. a gustar a todos ustedes. Muy muy y bueno, pónganle like ya aquí, mismo aquí, al aquí el video. Y las personas que todavía no están suscritas, sus, sus, ¿Sus, sus, pueden decir cualquier cosa a nosotras. Ya estamos acostumbradas a no, nos a no sé qué, nos entonces nos, entonces, nos gusta Pueden comentar todo lo que quieran y las personas que todavía no están suscritas, a este canal. Háganlo ya mismo. Sí. Ustedes todavía no están, ¿no? Sí. Claro que no. Vladimir, Vladimir. No. Obvio sí. Amigas y rivales. Los amo todos mucho. Los amo. ¡Vamos! Bye, ¡Bye, chao! chao. Hola. Me estoy ye. hablando como Miguel. Entre amigas y rivales y desde el visto. grupito. <ríe> <ríe> que no, ese, oh, ese era mi